Shanti y buenas noches y bienvenidos a todos a estas sesiones de Trama Comaris en Costa Rica. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy, muy, eh, muy empoderante, pienso yo, que es los beneficios del silencio en mi mente. Y, entonces vamos a estar hablando sobre cómo hacer nuestra mente nuestra mejor amiga. Y, y cómo nos ayuda el silencio para esto, cómo nos ayuda también a, a, a cambiar hábitos que queremos cambiar para, para poder tener una mejor calidad de vida, un, un mayor bienestar. Entonces vamos a empezar con una pequeña meditación, voy a poner un poco de música. Y nos sentamos en forma cómoda. y respiro profundamente una vez más respiro profundamente y abro mi corazón a este momento que me regalo para mí misma Me doy el regalo de este momento, de este tiempo. Y continúo respirando profundamente, relajando mi cuerpo, relajando mi cara, mis piernas, mis brazos. Y recordarme, lo necesario que es tomar ratitos para mí, ratitos para estar conmigo misma en mi mundo interior y para conectarme con Dios, el Ser Supremo, el Océano del Amor. Porque al yo tomar ratitos para estar en introspección, para conocerme mejor, empiezo a crear el hábito de disfrutar de mi mundo interior y de la compañía de Dios. Y al ir creando este hábito, se va haciendo más, más natural el tomar estos ratitos en cualquier momento y al yo hacerlo al ir hacia mi mundo interior y observarme, conocerme, recordarme todo lo bueno que hay en mí y de recordarme de conectarme con este ser de amor Dios voy creando ese hábito de disfrutar de este del hacer esto el disfrutarlo más y más en forma más natural en cualquier momento y en cualquier lugar, crearé el hábito de ir hacia adentro, fortaleciendo más y más esta práctica. Om Shanti. Om como dije anteriormente, bienvenidos a estas sesiones de Brahma Comaris en Costa Rica, estas charlitas tan enriquecedoras, tan empoder empoderantes. Y el tema de hoy, como decía, es sobre los beneficios del silencio en mi mente. Y nos damos, nos damos cuenta de qué poderosa es nuestra mente y de qué poderosos son nuestros pensamientos pero tendemos a veces a olvidarnos de ello y tendemos a creer que no podemos cambiar nuestros pensamientos y continuamos pensando lo que sea. Y generalmente cuando pensamos pensamientos de desperdicio negativos, pensamos mucho y eso nos cansa. Cuando creamos pensamientos de preocupación, de miedos, también pensamos mucho y eso nos cansa. Y entonces es muy importante entender lo poderoso que es el pensamiento. Cada pensamiento que yo tengo tiene un impacto en mis sentimientos, crea sentimientos, crea emociones y tiene un impacto en mi cuerpo también. Tiene un impacto en, en mi calidad de, del momento, de vida en el momento, mi actitud ante las cosas. Mis relaciones también afectan mis relaciones o benefician mis relaciones. Y como sabemos, todo, todo crea una, una vibración, toda esa energía y crea una vibración. Entonces también estamos creando y dando esta energía, esta vibración, en base a los pensamientos que tenemos, en base a, a, a los sentimientos que tenemos. Entonces es muy importante entender que yo, el ser espiritual que soy, el alma, soy la que estoy creando mis pensamientos y que yo, el alma, yo, el alma, tengo el poder y la, la capacidad y el poder en mí de cambiar hábitos que tengo de formas de pensar que quiero cambiar. Yo puedo hacerlo y tenemos que entender que sí, que sí se puede, como dice ¿no? Sí se puede y puedo hacerlo. Entonces, es muy necesario darme cuenta, darnos cuenta, Imagínate, hablando de verdad, hablando con todos ustedes, es muy importante que nos demos cuenta Hábitos de formas de pensar que tenemos, que queremos cambiar. Y para esto es muy importante el silencio, porque sin el silencio, sin introversión, sin, sin ir hasta a mi mundo interior, tenemos un mundo exterior de sonidos, de texturas, de colores, de, de, de olores, etc. Y tenemos un mundo interior, y este mundo interior es de mis pensamientos, mis emociones, mis recuerdos, y yo estoy con mi mundo interior 24 horas al día, como dicen 24-7, todo el tiempo. Entonces tengo que vivir conmigo misma, vivo conmigo misma. Entonces quiero crear de mi vida, crear de mi mente, como un jardín en vez de, un, en vez de puras espinas, como un jardín de flores prefiero crear. Y para esto es importante conocernos, importante entender, ¿verdad?, que que yo puedo cambiar estos pensamientos. Entonces, um, un, un ejercicio muy bueno es como ir hacia mi interior, que lo podemos hacer ahora, podemos hacer este ejercicio. Voy a poner otra vez un poquito de música. Y me pongo a pensar, ¿cómo fueron mis pensamientos al despertarme hoy? conforme fue pasando el día, ¿cómo eran mis pensamientos? ¿Cómo eran mis sentimientos? Cuando me, me relacionaba con otras personas, cuando iba por la carretera, cuando tenía situaciones inesperadas que se presentaban, ¿cómo...? ¿Cómo eran mis pensamientos? ¿Cómo eran mis sentimientos? ¿Qué podría cambiar de mi día en cuanto a mi forma de pensar y mi forma de hablar? ¿Qué podría cambiar de mi día en cuanto a mi tono de voz? O mi intención en las palabras. O cuando me sentí quizás un poquitín triste. O preocupada. ¿Qué, podía, qué podría cambiar? ¿Cómo me puedo empoderar? Sentirme más, con más fortaleza interior. Más poder interior. ¿Cómo puedo alimentar más paz en mí, en mi interior? Para así poder, en vez de preocuparme, mantenerme tranquila y buscar soluciones a las situaciones. Om oh, Shanti. Entonces, al yo hacer este tipo de ejercicio durante el día, es más, puedo hacerlo como cada hora. En Brahma Kumaris tenemos una práctica que se llama control de tráfico de la mente, control de tráfico de mis pensamientos. Entonces, como cada hora o cada ratito que me acuerde, empiezo a crear el hábito de ir hacia adentro y de verme y de conocerme y saber que cuando tengo ciertos pensamientos, ciertos sentimientos, ciertas actitudes que, que no me gustan de mí, que quiero cambiar, puedo hacerlo. Puedo hacerlo y lo que puedo hacer es como hacer pequeños proponerme, dar como ir dando pasitos en mi vida, dando pasitos. De, en el silencio me doy cuenta de algún pensamiento, un hábito de pensamientos, porque tenemos patrones de hábitos de pensamientos que hemos creado a través del tiempo, tiempo repitiendo ciertos patrones de hábitos formas de pensar y, y las hemos fortalecido tanto que muchas veces pensamos en forma automática. Y es un hábito tan fuerte que a veces ni nos damos cuenta nosotros que, que tenemos cierta forma de ser, cierta forma de hablar, cierta forma de pensar, cierta actitud. Entonces es cuando voy hacia mi interior que puedo empezar a conocerme y puedo empezar a, a reconocer ciertos hábitos en mí de forma de pensar, de forma de hablar, de forma de actuar que quisiera cambiar porque me complica mi vida y me quita mi, mi bienestar, mi alegría. Entonces yo cuando me empiezo a dar, es, me empiezo a dar cuenta de esos hábitos que, que, que yo he creado, que quiero cambiar, puedo entonces darme como pequeñas tareas, dar pequeñas tareas a mi mente y proponerme empezar a, a por ejemplo, si tengo el hábito de, que podría decir el hábito de ser impaciente, este ejemplo lo uso mucho, quizás porque soy un poco impaciente, entonces si tengo el hábito de ser impaciente, entonces proponerme, entonces eh, no reaccionar o, o no actuar con impaciencia, y voy como poquito a poco, como un pasito a la vez, puedo, darme ese, puedo decirme, por esta media hora voy a, voy a observarme, con cuidado no, voy, a, voy a hacer el propuesto hacer el propósito de no responder ante situaciones con impaciencia. Puedo hacer por media hora, o puedo decir por una hora, o puedo decir por como media hora o una hora y después, ok, voy a tratar otra vez la siguiente hora, ok, voy a tratar otra vez la siguiente hora. Puedo darme tareas pequeñitas, como a muy corto plazo, para no frustrarme, para sentir que es posible. Eh, si yo tengo el hábito tal vez de hablar de la gente, yo no tengo ese hábito, no me gusta hablar de la gente, pero digamos usando ese ejemplo. Si tengo el hábito de hablar de la gente, digamos un poco mal o lo que fuera, entonces decirme, hoy voy a solo decir cosas positivas. Y voy a hablar solo cosas positivas, entonces voy a hacer a, a proponerme por la siguiente hora, por la siguiente media hora, y así me voy dando tareas y es muy lindo porque es como darle tareas también a la mente. Hoy voy a ver Solo lo positivo en los demás. Hoy, hoy voy a, a, a tratar a la, a la gente con mucha dulzura, con mucho, con mucho cariño, con mucha paciencia. Hoy voy a tratar, hoy voy a hablar y, y, y, y a comunicarme con las personas con más respeto. Voy a escuchar más y voy a hablar menos. Sea lo que sea que yo me quiera proponer de hábitos que yo tengo de forma de ser que empiezo a descubrir en mí que quiero cambiar. Pero muchas veces nos damos cuenta que queremos, por ejemplo, queremos lograr X, X forma de ser, queremos lograr, queremos practicar, por ejemplo, ser más paciente, queremos practicar, eh, hablar con los demás con más paciencia y más respeto. Pero los hábitos que tenemos de formas de pensar, de formas de hablar, a veces son muy fuertes y ni nos damos cuenta y estamos otra vez cayendo en esos hábitos. Entonces necesitamos muchas veces más poder interior, más fortaleza, más poder interior para poder este, tener esa fortaleza interior de ir cambiando. No sé si a ustedes les ha pasado que dicen, bueno, hoy voy a, voy a tener mucha paciencia con las personas y, y llegamos a X lugar, ya sea el trabajo o, o lo que fuera, el lugar que fuera y alguien actúa de una manera que, que me molesta mucho, por ejemplo, y ya perdí la paciencia, perdí la tolerancia, perdí hablar con respeto, etc. Entonces, es un trabajo constante, es estar como muy, muy atento al ser, muy atento de, de los pensamientos que estoy creando, de la forma que estoy hablando, de la forma que estoy actuando, de mi actitud, estar como muy atento, es como muy presente, parte de, parte de, de la espiritualidad, de la conciencia de alma, de, de recordar que yo soy un alma y que Dios es el alma suprema y que soy hija de Dios, y parte de este de este conocerme más y más nos va ayudando a cada vez más estar muy consciente de cómo, cómo actúo en el momento, cómo actúo en cada momento. Es como estar muy presente en el presente. Entonces, para mí personalmente cuando siento como que como que la mente anda con muchos pensamientos que quisiera que no quisiera no tener cuando estoy con ciertas preocupaciones o lo que fuera que quiero cambiar y que no estoy logrando poder eh, calmar mi mente, digamos como, o quitar mi mente o pensar, empezar a pensar en una forma muy, más positiva, empezar a pensar a no preocuparme cuando me cuesta, algo que a mí me ayuda mucho es hablar con Dios es hablar con Dios sentarme en silencio sentarme en quietud, sea donde sea, y hablar con Dios. Hoy estuve hoy estuve haciendo unos mandados con mami y tenía que esperarla por un buen rato en el primer mandado que hicimos, y me dice, mami, ¿trajiste algún libro? Y le digo yo, no, pero no me hace falta, porque con solo sentarme a hablar con Dios para mí ya eso es, ¿verdad? No, no me hace falta tener nada externo que me entretenga. Entonces, es como estar en, en, en, mi, en mi ser interior, en mi conexión, en esta comunión con Dios. Entonces, para mí eso me ayuda mucho a centrarme, a fortalecerme, a, sea la situación que esté pasando, que esté viviendo en el momento, sea como estén mis pensamientos. Muchas veces, eh, digamos, yo digo, bueno, quiero estar tranquila ante esta situación o quiero estar más positiva. Pero la situación como que me está absorbiendo, me está controlando mucho y no, no estoy lográndolo. Entonces para mí lo que siempre me funciona, siempre me, me, me funciona muy, muy bien, me empodera mucho, me llena de paz, me, me hace como ver las situaciones en una forma más clara y, y me ayuda a encontrar soluciones, eh, es sentarme en silencio con Dios. Sentarme en silencio con el ser supremo, con el alma suprema, con Dios, con el océano del amor, como le, también le decimos en Dhammakumaris, el, el océano de la compasión, este ser Dios que nos ama y quiere ayudarnos a ser felices. Sentarme en silencio con él, conversar con él. Muchas veces simplemente sentir su presencia, sentir su amor, sentir su protección. Y eso hace como que mi mente se vaya aquietando, callando, volviendo como a más quietud. Mi mismo cuerpo se va como aquietando. Y, y voy sintiendo como que todas las soluciones ante las situaciones son más claras. Entonces también una, una unas o sea, como estar creando el hábito, sea donde estemos, de ir hacia adentro conectarme con el ser espiritual que soy, conectarme con Dios, con el ser supremo, tomar esa paz, tomar tomar ese poder, esa fortaleza y y ya sea estar en silencio en esta dulce compañía con Dios o también tener una dulce conversación con él de corazón a corazón, de en mi mente no es que hable físicamente, no es que hable verdad externamente, produzca sonido a través de mi boca hablando, no es como de corazón a corazón. Y para mí eso es muy, muy eh, transformador, me transforma mucho. Porque muchas veces cuando me mantengo muy externa, todo afuera, las situaciones empiezan como a apoderarse de mí eh, y no saco ratitos para ir hacia adentro, para ir hacia mi interior. Entonces es muy fácil que las situaciones, las personas, todo empiece como a... A yo ca como casi que a perderme en eso, ¿no? Y las situaciones se ven más grandes, los, los retos con personalidades de formas de ser de otras personas que son muy diferentes a los míos, se, se vuelve muy más complicado, la mente empieza a crear más pensamientos de desperdicio innecesarios, negativos y es muy desgastante, muy desgastante. Entonces para mí es eso, crear empezar a cada vez más a fortalecer, crear ese hábito de, de sacar ratitos durante el día, crear el hábito de sacar ratitos durante el día para ir hacia adentro, para observar la situación pero con esta conciencia de que soy un ser espiritual e ir hacia con, con, esta comunión con Dios. Y le hablo de la situación, es lo que quiero hacer, le hablo de la situación, le hablo de los sentimientos que estoy teniendo, le hablo de los conflictos de, de sentimientos emocionales que puedo estar sintiendo, si fuera ese el caso, ¿no? De la situación o la confusión o lo que fuera. Y como les decía anterior, anteriormente, empiezo a sentir como que, como que todo empieza a estar más claro, como que empiezo a sentirme más llena de paz, empiezo a sentirme más más llena de soluciones, empiezo a ver todo con más fortaleza interior. Entonces es por eso el beneficio del silencio en la mente, porque hemos creado el hábito de, de pensar mucho, porque hemos creado el hábito muchas veces de, de, de preocuparnos o de tener pensamientos de negativos o de opinar por todo y, y no necesariamente siempre tenemos que opinar por todo. Y... Y entonces eso crea mucho pensamiento, como decía anteriormente. Entonces es como empezar a incorporar, los invito, los invito a practicar, es incorporar más y más este hábito de tomar pausas, pausas de paz, le llamamos también en Brahma Kumaris estos ejercicios, pausas de, pausas de paz. De ir hacia adentro, de conectarme, de conectarme con Dios, conectarme con yo el alma, y responder, en vez de reaccionar, responder. Y, que, y lo lindo de esto es que no solo me beneficio yo, sino puedo beneficiar a todos. Puedo beneficiar al mundo entero porque esa energía la estoy dando. Esa energía la estoy dando y algo muy interesante es que de mis pensamientos vienen mis palabras, vienen mis acciones. Entonces, de mis pensamientos tengo que empezar con la semilla. Y las semillas, y yo quiero ir mejorando mi calidad de vida. Yo quiero ir empezando mejorando los hábitos, hábitos que tengo de formas de ser. Tengo que empezar con la semilla, que es mi pensamiento. Cada pensamiento que yo soy la que los creo, yo empiezo a conocerme, a observarme, y empiezo a trabajar en cambiarlos. Entonces, para esto, ¿verdad? El silencio, la meditación, la introversión, empezar el día... Empezar a despertar, despertarse unos minutos antes de, de empezar el día y tomar ese tiempito para ir hacia adentro. Para empezar a crear el hábito de hacer mi mente mi mejor amiga. Durante el día puedo estar tomando estos ratitos para ir hacia adentro. Pasa aquí situación, voy hacia adentro, me conecto y me conecto. se si presenta otra situación, voy hacia adentro, me conecto y me conecto. Y así voy creando el hábito y voy fortaleciéndome y al irme fortaleciendo y al irme fortaleciendo y creando el hábito se empieza a ser más natural más más natural este, el poder yo hacer esto vamos a hacer una pequeña meditación ahora vamos a hacer una pequeña meditación me siento en forma cómoda respiro profundamente y me recuerdo que soy un ser de luz que mi naturaleza original, mi esencia original es la paz que soy un ser con un gran poder interior Simplemente necesito usarlo más y que tengo el potencial en mí de ir creando patrones de pensamientos más llenos de amor, más llenos de paz, más llenos de buenos deseos para mi ser y los demás más llenos de, de más respeto para mi ser y los demás. Y que puedo ir creando el hábito también de sentirme más alegre, de estar más contenta, de recordarme de todos los tesoros espirituales que hay en mi vida y de lo muy afortunada que soy. De recordarme de todas las bendiciones en mi vida. Y así empiezo a crear el hábito. De sentirme más plena. Y empiezo también a crear el hábito de estar en la compañía de Dios. Invoco su presencia en mi vida. Invoco su compañía. Lo recuerdo con amor. Entre más voy sintiendo su compañía, su presencia en mi vida, entre más voy sintiendo su amor, su paz, más voy sintiendo amor por el ser supremo, por Dios, por este ser que me ama y quiere ayudarme, a ser cada día más feliz, más llena de paz, más semejante a Él. Y digo Él, pero el Ser Supremo es un alma, el alma suprema, no es femenino ni masculino. Y yo también, el alma que soy, no es femenino ni masculino. Este cuerpo en el que estoy es femenino. Entonces, al crear este hábito de estar con Dios más y más y darme tareitas en mi mente, en mis pensamientos, para ir alimentando esos hábitos de formas de pensar, de ser, que quiero fortalecer. Voy viendo cómo mi vida se va transformando haciendo más de la manera que me gusta que sea y de que me gusta me, me gusta ser. Así es que me doy cuenta que el potencial de mi ser, de yo el alma, de mi mente, es un potencial ilimitado. Y puedo cambiar lo que quiera de mí, pasito a pasito. Y puedo Ir creando cada vez más una vida de más bienestar. Todo empezando con mis pensamientos. Disfrutando de este silencio enriquecedor que me ayuda a conocerme. Así es que bueno, gracias por unirse a nuestras charlitas. Un shanti, gracias por, por acompañarnos estas charlitas de Brahma Comaris en Costa Rica y mis mejores deseos en su camino espiritual que sigan disfrutando de, sus, de su crecimiento espiritual de su conocerse cada vez más y, y, y tenemos eh, en Brahma Kumaris de Costa Rica tenemos la página web vozdepaz.net vozdepaz.net y ahí pueden encontrar los programas que tenemos, las charlas, pero también pueden encontrar muchos CVs de meditaciones, libros electrónicos y que pueden bajar gratuitamente y pueden usarlos para, para su crecimiento espiritual.